Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Pepajigomón y hoy os traigo una World Cup increíble. Así que vamos a intentar clasificarnos para mañana y ¿eh? vamos a ver qué podemos hacer, gente. Y brico. Vale, allá vamos que no tenemos nada Bueno no tenemos nada no. directamente, absolutamente nada. <coughs> Vamos, ¡Vamos a ir. Putadón, macho, tío Uf. Qué susto me ha dado, tío Me no te... nota Me nota, te... perdón no te... no te... Vámonos, coño, vámonos, joder, sí Sí, señor, bro, sí se podía, sí se podía, bro Wow, vaya potrilla, macho, vaya potra Es que no me lo creo ni yo, bro, es que no me lo creo ni yo Vale, tenemos que ser muy pacientes porque la tormenta va hacia aquí. Pero lo que yo voy a hacer es esto, esto todo. Y después abrirme por atrás ya. Uf, vamos a ver. Esto va a sonar una a pelear. Tengo una patirada, tío. ¿Qué? Tío, vaya mierda, bro, vaya mierda, bro, vaya mierda ¡Ah! Hijo de puta, qué cojones tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío. 20,5 ahora. Vamos a riegar, ¿eh? A riegar, gente Nos arriesgamos a full Nos sale bien, nos sale bien Nos sale bien, tenemos ready play, ¿eh? Tranquilos Ustedes tranquilos que tenemos ready blood papi <risa> Y dos vendas Esto no va a Las dos vendas Mira, aquí llevo un poquito Como... Como quien dice, en el culo, bro Me metí entre dos ratas, macho Dos putas ratas ¡Wow! ¡Totillas, ratas! ¡44 personas, chavales! ¿cinco putas balas esto es abusivo, abusivo papi, abusivo. Oh g baby, qué tiraco bro, qué bien bro. ¡Vaya puta mierda que este no era, tío!